¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Wilton Martínez Si tienes el error de almohadillas o en inglés, ¿vale? Una almohadilla de tinta ha llegado al final de su vida útil Tanto en español o en inglés En una impresora Son ET4700 Quédate hasta el final, te iré paso a paso cómo quitar este error, ¿listo? Ok, soy Wilton Martínez, vamos a quitarlo Primero que todo, que sea error de almohadillas, ¿Vale? tal cual como se ve en pantalla 1 2 eh, no va a haber impresiones, impresiones en cola vale si las tiene por favor las cancela las borra 2 3 eh, conexión cable usb esto es importantísimo conexión usb por wifi no funciona listo 4 de haber este, descargado el programa, listo, al final del vídeo te doy un link para que lo descargue o aquí en esta ventana te voy a dejar el link para que lo descargue o abajo en los comentarios listo, ok, abrimos el programa, aquí te abre, normal, damos clic en select, buscamos el modelo de la impresora correspondiente, vale, perfecto, debe ser correspondiente a la que tengas, vale, si es esta el programa debe ser correspondiente si es otro no te va a funcionar listo damos clic en ok clic en particular dice waste Impact counter damos clic o damos doble clic y acá este es el reseteador listo damos clic en main para, y en planner para leer ambos contadores listo damos clic en chat o leer se muestra al 100%. Damos clic en main, clic en planten, planten. Damos clic en resetear, aceptar. Esperamos un ratico, A veces bota error, error de comunicación. No se preocupen. Si es error 20 o oh, si es error 20.00, no se preocupen. Es un error que el, ahí el puerto USB está en uso. Listo, entonces volver a intentar, aceptar y ahí quedó listo, ahí quedó reseteada pasó del 100% al 0% ¿listo? ahora que hay que hacer hay que apagar la impresora para que te deje cerrar la ventana ¿listo? ahora vamos a aceptar cerramos la ventana ¿vale? y vamos a verificar si ha sido reseteada entramos aquí, buscamos el monitor y ahí está lista para usar listo ok si te gustó el vídeo por escribir me gusta quieren suscribirte y la campanita para que cada vez que yo subo un vídeo te notifique y estés al día de mis vídeos listo tal martínez wilton martín de este es reset